Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole, para los que no me conocen, y debo anunciar que es finalmente diciembre y es uno de los meses más esperados, creo que por todos. Este video es básicamente para mostrarles cómo decoramos el árbol en mi casa, que es más o menos clásico, pero le hemos agregado un par de toques eh, personales. Y también les voy a hacer un mini haul de las cositas que hemos comprado anoche exactamente en Woong, que estaba todo de oferta, así que les voy a mostrar uno por uno. Y van a ver un poquito de cómo armamos el árbol y el resto de la sala. Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse abajo en el botón rojo y darle click a la campanita para que sepan cuando he subido un video y sean los primeros en verlo. Así que si quieres ver cómo queda, sigue viendo el video. Para que sea más emocionante, vamos a empezar de menos a más. Lo primero que compramos fue este pack de velitas. Que tienen bastante escarcha, así que tengan mucho cuidado y se prende así, no sé si se puede ver, pero está prendido me parece bastante tierno porque se puede poner un portavelas y poner las tres juntas y se es ve muy lindo otras velas, porque parece que acá estamos obsesionados con las velas son estas dos, miren qué lindo y huelen, te juro que buenas, ya las hemos prendido y la otra es esta de un papanal en bicicleta porque es un papanel moderno, ¿qué tal? Las últimas velas que compramos son estas y son mis favoritas. Muy aparte de la escarcha, porque la escarcha lo es todo en Navidad. Miren esta hermosura. Vienen tres. Y esta la puedes poner también en un portavelas. Y si no tienes porque tiene una forma muy extraña, eh, así nomás pues. Pero cuidado que no incendies tu casa. Y es un pack de tres muy lindo color dorado clásico bueno como ya había dicho antes nuestro árbol es bastante clásico y tiene colores dorados pero decidimos agregarle un par de cosas nuevas y son estas dos cositas que son dos que serían renos alces miren qué lindo de verdad pareciera que son como que de cerámica pero son de plástico eran los últimos dos que encontramos pero me pareció demasiado bonito. Por último, no podía irme sin comprar esto. Es un pack nuevamente de tres cascanueces. Tiene escarcha. O sea, qué perfecto. No sé si se puede... Ahí está. Se puede ver. Miren qué belleza. Están de verdad que muy bien hechos. Y por el precio, una ganga. Una gangaza. Así que tenemos tres para decorar el árbol en la parte más vistosa. Así que... Trevor, ¿armamos? Ahí le va. snow let it snow let us